Procuro olvidarte Sintiendo la duda de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver Si te olvido y llega la noche, y de nuevo comprendo, que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarme pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarte. La noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y casada, no sé, no sé lo que haría. Siguiendo la lucha de un pájaro en el libro Te ocupo el De aquellos de lugares donde nos quisimos Me entregué Sin ganas ni fuerzas por ver y te Y Mirando en cosas distintas, procurando la pisando y contando las hojas pelas, por poder salir, llegar a la noche apenas sin